Hola, me llamo Antonio. Bienvenido a mi canal y hoy os voy a enseñar cómo descargaros un vídeo de YouTube directamente del navegador. Veis arriba la barra de direcciones. Ponemos el cursor delante del punto, borramos todo hacia la izquierda y escribimos SS. Usamos Intro, se cargará una nueva página en la que aparecerá un enlace que, si pulsamos, aparece un botón donde ya podemos descargar y guardar nuestro vídeo espero que te haya gustado comparte dale a me gusta o suscríbete a mi canal